Amigos de Tips and Travel, eh, en esta ocasión vamos a hacer un viaje de ida y vuelta, un road trip a Morelia. Eh, es una ciudad eh, de, aquí, de la República Mexicana. Eh, nos vamos a ir desde la Ciudad de México para allá. Son como tres horas y media a en carro. Eh, y bueno, ahorita ya le pusimos eh, gasolina. Eh, fueron mil pesos, que son como 50 dólares. Eh, vale, les depende, vamos diciendo vale del coche. sí dependiendo del coche pero les vamos diciendo los precios también para que se den una idea de las casetas y más o menos cuánto cueste ir para allá y bueno vamos a, a tratar de hacer estos videitos de viajes de ida y de vuelta se van a llamar escapadas escapadas escapadas es una nueva fin serie que vamos a empezar a hacer escapadas de fin de semana entonces bueno acompáñenos y les vamos reportando en la primera caseta de la salida a Querétaro, nos vamos a ir eh, a Morelia en la ruta de Querétaro eh, y en la primera caseta cuesta $77 pesos entonces bueno eh, vamos, a vamos a buscar algo aquí cerca, eh, al ladito de la carretera para comer vamos a hacer una escala técnica salimos a las 10 de la mañana y ahorita son las 11 de la mañana o sea, vamos vamos en tiempo la verdad es que no tenemos prisa pues miren, esta es la autopista eh, México-Querétaro en las casetas aceptan el TAG, que es esta cosita este que le pones saldo o la puedes asociar a tu tarjeta de crédito y ya pasas, este pagas en las autopistas sin necesidad de ...de pagar en efectivo... ...ya es... ...lo detecta... ...y pasa el cargo... ...ya vamos... ...ahora... ...vamos a pasar... ...hacia Tepeji... ...este... ...vamos a la carretera... ...México-Querétaro... ...y después... ...vamos a tomar rumbo... ...a Morelia-Michoacán... ...bueno... ...esta es la salida... íbamos eh, ...y vamos ahorita... ...rumbo a Querétaro... ...pero tienen que agarrar... ...la salida... ...que dice... Guadalajara, Morelia. Uh -huh. Para todos los que nos ven en Centroamérica, Estados Unidos, Europa. Eh, esta es para, esta, así se ve la, la autopista eh, este, hacia Guadalajara, aquí en México. Y pues los esperamos, vengan para acá. Esta, esta, es de, esta autopista ahí, cuesta... 44 pesos creo. Como Nos supimos, creo que 44 pesos. Es que con el TAG, con este, ya no sabes cuánto te, ah, hasta te que cobran. ¿Calabras en el estado de cuenta? Nos vean, este así se ven las. Okay. Aquí, este es como de. A la, derecha, la de hacia Atlacomulco. De la de Atlac Atlacomulco y este, como tenemos el telepeaje. No, no sabemos por qué se pasa, lo dije, pero mm, sí. bueno, bueno, yo quitar no, 44 pesos porque está Entonces Creo que esta fue la de 44. Entonces, te no cobro, sé. Te por Sigue derecho durante 6 sí. minutos hacia Guadalajara, Morelia. En esta, en esta autopista, si no traes tag, te dan una tarjetita en la entrada y aquí entra, metes la tarjetita y te dice cuánto es. Porque depende del tramo, donde entres es lo que te cobran. Nosotros con el tag, no este... No vayamos, sea, nada más cruzamos, nada más lo detecta Pero lo que vi, que creo que era la de 44 pesos Que fue de la salida de la autopista Querétaro a Tlacomulco También en algún video nos preguntaban Que si era fácil moverte las autopistas, carreteras de aquí De México Y la verdad sí, todas están muy bien señalizadas Y eh, no tendrá ningún problema para moverse por aquí Esta es la, creo que es la quinta caseta y como les decía del lado derecho, hay un carril casi en todas, exclusivo para eh, el telepeaje, que es con un aparatito, y miren aquí lo detecta y ya pasas. Ya No tienes que hacer fila sí, ni que pagar en efectivo. Caseta de cobro. Luego sí, sigue derecho en México. Pasas, y la. Eso es todo y déjenme ver si a ah, $45 pesos. la sí, de... ah, o sea, la cuesta $45. Miren, para acá está Tlalpujagua. Estamos pasando por Tlalpujagua, que es un pueblo mágico. Y de este lado pueden llegar a Tepetongo. Este es un balneario que hay, donde hay toboganes y está padre. Eh, y la hacienda sí, Cantalagua... 5 minutos hacia caseta de cobro sinapecuaro. Que es un hotel muy exclusivo, este, donde pueden venir a, de fin de semana a relajarse. Pero ven aquí ya cambió el, el paisaje. Bueno, está más azul en el cielo, está padre. Por acá. Menos frío. Que donde estábamos. Y esta es la sexta caseta. la de Sinapecuaro. Y.. Autos, 151 pesos. ¿Cómo la ven? Sigue derecho en caseta de cobro sin apecuaro. Esta sí salió más cara. Acá arriba te va diciendo con qué puedes pagar también. Hay unos letreros. Se aceptan efectivo, tarjeta, el tag. Hola, pues ya casi estamos llegando a Morelia, salimos a las 10 de la Ciudad de México y es, casi son las 2 de la tarde, porque llegamos allá como 2 y media, eh, la, la autopista estuvo muy tranquila, todo muy bien, eh, llevamos 6, 6 casetas, vamos a sacar el total de cuánto, cuánto nos está costando el, el viaje, pero bueno, el paisaje y todo está muy bien pasas a algunos pueblitos mágicos eh, por si algunos quieren venir, pueden eh, ir pueblando ¿no? eh, y ahorita les enseñamos un poquito de, del centro eh, y de lo que pueden hacer acá en, en Morelia, Michoacán y ese pueblito que está ahí me gusta mucho Mau, dice que un día vamos a venir aquí a conocerlo y está al ladito del lago creo que este es el lago de Huitzeo solamente que claro, ahorita está bastante seco por la temporada eh, Por este pueblito se ve, se ve bonito, se ve interesante de la autopista venía una última caseta una parte de cobro para llegar a Morelia ya no la tomamos nos venimos por la, la libre eh, y sigues todo derecho y te sales en la, en la salida sales en la salida, verga la re, redundancia en la de Morelia porque esa, esa carreterita sigue hasta Guadalajara, Zamora, todo por allá y aquí ya estamos eh, como a 20 minutos, media hora de llegar a, a Morelia entonces ya, ya falta casi nada la autopista eh, la última caseta te conviene si eh, tienes prisa o en algún momento de tráfico, pero ahorita la diferencia era en tres minutos eh, pero en general yo creo que ya, ya sin, no es necesario tomar esa última parte para, para llegar a Morelia, te puedes venir por la libre no está mal y es muy poquito tiempo y ya te ahorras esa última a esa última caseta y ya estamos llegando a Morelia esta es la catedral este es el zócalo el centro y alrededor hay varios este, negocios donde puedes tomarte un del otro lado están los portales Por todos se los enseñamos Mira. Y esta es la Avenida Madero. Y ahora sí estamos llegando por este lado a la catedral. Al centro de Morelia. Aquí está, mirenla. Y todo esto están mi padre, es estos edificios. Igual pueden venir aquí, caminar. Estos son los portalitos. Voy a venir a tomarse un café. Todo esto. Amigos de Tips and Travel, espero que me escuchen. Estamos ya eh, aquí dando una vuelta por el centro de Morelia. Eh, es sábado en la noche y bueno, ya pueden ver la catedral encendida. Eh, Se ve bien padre. Esta está hecha de cantera rosada. Este, y estamos dando aquí una vuelta por el centro, hay cafecitos, pueden venir a algún bar, escuchar música en vivo, este, hay muchos lugares donde pueden eh, pasar un buen rato. Y bueno, nosotros no vamos a estar aquí todavía hasta este, hoy y mañana nos regresamos, pero pues ya les que enseñar un poco de cómo es el centro de lucha.